Saltando para Sozoroso, papá, pa, parima. Usted vio el Super Bowl. No, no me no estaba enterado. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? No, el evento más importante del mundo. Imagínate, calcula con estos problemas de la pandemia, pensando en mil cosas. Imagínate, a veces se le escapa a uno. Ni los puntos que metieron ahí y Matona cantó y todo el Super Bowl. Wow, no, no, no, no, no, no, no estaba enterado, ¿no? Usted vio el Super Bowl. Usted vio el Super Bowl. ¿Usted no lo ha visto? Nadie. Super Bowl. No, yo no vi de nada. El evento, el evento más importante, el Super Bowl. No, lo que yo vi ahí, la gente mío que estoy vendiendo ahí, tú sabes, ganando nus-, de nosotros ahí. El el Mad Mad Madonna cantó en el Super Bowl? ¿No lo viste? No, nadie, canción mío que está, está la, la, canción la canción que yo tienen en creo, que está, que está dando para en la calle. Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver, no pienso volver. A eso se le llama estrategia. Claro. Y vio cómo cantó lo bonito que cantó Madonna. Sí, claro. ¿Lo viste? Sí, vi The Weeknd también. Oh, y Madonna claro. también. Canta. Claro, me encantó. fan? Soy fan. Claro. Gracias. ¿Usted vio el Super Bowl? No, no, en realidad no. El evento más importante del mundo. No pude por falta de conexión a internet, lamentablemente. El Super Bowl y Madonna cantó y cantó mucha gente, ¿todo bien. Sí, en realidad yo vi la parte de la participación de The Weeknd, fue la, la que pude ya. No vio a Madonna. A no Madonna. Madonna, Madonna. No, es Madonna, no Madonna, sí, Madonna, ya. Madonna. El evento más importante es... Bueno, últimamente en realidad ha causado bastante controversia y pues sí, ha sido uno de los shows más importantes de la... Muchas gracias. ¿Usted vio el Super Bowl? No. ¿El evento más importante? ¿No lo ha visto? A mí no me gusta el fútbol americano. Sí, <risa> chao. Viste Madonna, cantó Madonna, muy bien. Madonna no cantó. No cantó. No. no, no, no, no. no, canto. ¿No, canto? no. ¿Qué fue el canto? ¿Qué sé yo? ¿Usted vio el Super Bowl? No. El evento más importante, ¿no lo vio? No, porque el problema es que yo soy aficionado al fútbol europeo, ¿tú me entiendes? Pero no lo pude, pero sí lo vi por el periódico y se dio excelentemente bien. ¿Y, y usted vio la participación de Madonna? Sí, sí, pero en el periódico, no lo pude ver en la pero, televisión. No, no en le... el periódico, Madonna ah, cantó muy, muy bien, sí, se celebró muy bien. O sea, es un evento. Eh, está a la altura de los mundiales de fútbol también y el mundial de campeonato de béisbol también. O sea, algo excelente, vistoso y muy bello. El evento del Super Bowl. Sí, yo lo vi. La, particip la, la participación de Madonna. Sí, muy bien, ¿verdad? De Madonna. De Madonna. No, pero Madonna no estaba en el Super Bowl. El Super Bowl, Madonna cantó. No, ella no. No cantó. No, Madonna no cantó, no. No el Super Bowl, el evento más importante. No, no, no fue Madonna que cantó, no. Madonna no cantó en el Super Bowl, ¿no? No, no lo vi. ¿El evento más importante? Eh, estaba trabajando, no lo pude ver. ¿Ni, ni vio cuando, cuando entró a cantar Madonna? No, no, no. no Madonna no fue el Super Bowl no Madonna ahora, ¿no? ¿No ¿Ah, vio? No. El Super Bowl no fue con Shakira y, y Bello. Y... Y... <risa> Usted vio el Super Bowl. No lo vi, pero vi los replays de, de Super Bowl. ¿Vio la entrada de Madonna? Sí. Muy dura, ¿eh? Claro. El Super Bowl, el evento más importante. Claro, claro. Caras. ¿Usted vio el Super Bowl? Claro que sí. ¿Usted vio todos los puntos que metió Tom Brady? Sí. Es el evento más importante, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y tú lo viste? Claro. También Madonna cantó. Sí. ¿Tú lo viste? Sí. Ok, gracias. <risa>